Bien amigos de esta transmisión especial Semana Santa Telenor 2018, su primo Roberto Neris, en este segundo reportaje desde aquí, desde la novia del Atlántico, Puerto Plata. Les cuento que aquí el clima ha estado desde tempranas horas de la mañana eh, un poco nublado, han caído algunos chubascos a eh, moderado, pero eh, como, pueden, como pueden observar detrás de mí el mar eh, se encuentra bastante sucio, por lo que ha limitado que los vacacionistas eh, puedan eh, bañarse en estas playas hermosas eh, de Puerto Plata. Nosotros seguimos aquí eh, prácticamente haciendo una cobertura en esta área eh, del norte del país para llevarles las informaciones y todo lo que acontece principalmente en la parte ¿no? eh, eh, de espectáculo. Eh, vinimos a cubrir el concierto que se llevará a cabo eh, mañana, sábado santo, en el anfiteatro de aquí de Puerto Plata. Estarán en escena el merenguero Toño Rosario, el salsero Davidcito Cada estará nuestro hermano y amigo eh, Watson Brazobán, eh, también eh, artista internacional de la talla de Tony Dice, se estarán presentando este sábado santo, es decir, el día de mañana. Eh, dentro de los animadores está confirmado Aquiles Correa, que ya nosotros eh, temprano le hicimos una entrevista. Está también eh, Michael Miguel Holguín, entre otros eh, más eh, que estarán eh, disfrutando. Además, eh, diferentes medios de comunicación se encuentran ya aquí en Puerto Plata para hacer cobertura especial de esta transmisión eh, y de este concierto eh, que produce nuestro hermano y amigo eh, ...Luis Medrano del Emporio eh, Medrano... ...nosotros seguimos aquí... Eh, ...en una combinación... ...entre lo que es las vacaciones... Eh, ...de Semana Santa familiar... ...y también lo que es este trabajo de cobertura... Eh, ...de lo que es esta Semana Santa Telenor... ...2018... ...yo soy su primo... Uh, ...Roberto Neris... ...reportando desde la novia del Atlántico... Puerto Alto Plata... ...gracias a nuestra gente... ...de la estación Texaco... Hermanos Díaz, mi hermano y mi amigo Roberto Díaz, siempre por el apoyo a todos los eventos y transmisiones de Telenor. Recuerda que tiene su sucursal en Nuevo Aguayo, ahí en la salida a Santo Domingo, también en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, nuestra principal, donde encuentra lavado, encerado, también todo tipo de combustible, gasolina, gasol, como también nuestro free shop. El mejor eh, de toda la zona. Gracias a mi hermano Roberto Díaz y la estación Texaco Hermanos Díaz. Esta cobertura desde Puerto Plata para este especial Semana Santa Telenor 2018. Su primo Roberto Neris.